dinero, mano, no, no y viendo. <tose> <tose> <tose> <mejor. tose> falta vida no, de no, no, curar la herida En el no, encuentro mi salida no, no, no, no, no, no, no, no, la vida, largo de para curar la herida. En el encerro encuentro la salida, mil letras, la droga que te deja sin saliva. Mil letras, droga, mil letras, droga, Buscando en el suelo, los de cola. Me basta, mi hermano, nadie lo mejora. Amigos, tres, no confío mil ni en mi sombra, ni en el chivato, ni en esa zora. zorra. No estoy En la coma, tuma, toma, pruebas de esa ponzoña, siente el efecto, huele el la loma, ese es el suelo, quedas en coma, haciendo historia con lo que sale de la escuela, nadie lo mejora. Lo mío es mi serio, lo tuyo es broma, no hablas al lobo, puede que te coma, nadie me mira, nadie me dobla, lo mío es serio, lo tuyo es broma. La lírica que envicia a los bajos del barrio En repetición cual rezando el rosario a ah, Modo barrio rifando el pellejo a diario Honorario miembro de lo extraordinario No se compara a mi juego, te rompo el ego que No se diga que no te dije que no te avisé Les dejo la cabeza dando vueltas a Licea. Van de metales pesados pero son de unicel Van a necesitar ayuda y a Malonicef El universo de tu padecer, si esto se trata de ser, no de querer parecer, pareciera que solo sirven para perecer, el MC, el jeque del MPC, de que empecé, el Evelyn, el Everest, el EVNS de genera que debe nivel, el referente, el jefe, decibel por decibel, What No, nice.